Nosotras, las feministas villeras, reconocemos el endeudamiento por el que atraviesa nuestro país. Es una deuda histórica y siempre asociada a las feminidades empobrecidas. Una deuda con la economía de cuidados y el trabajo no remunerado que realizamos todos los días en los territorios, como es el cuidado de nuestro hogar y el sostenimiento de las ollas populares. También entendemos que existe un estancamiento de la economía informal porque nuestros vecinos y vecinas no están pudiendo salir a changuear y eso hace que las raciones de nuestros comedores y merenderos aumenten. Y ese trabajo es invisibilizado y no es reconocido. Existe una deuda con las mujeres y disidencia, no solo de las barriadas de Argentina sino de Latinoamérica. La crisis que desató la, la pandemia eh, del COVID eh, es una crisis sobre todo habitacional, económica, sanitaria. Está habiendo un endeudamiento generalizado de inquilines haciendo justamente que eh, las situaciones de endeudamiento eh, se repercutan en un aumento de eh, formas de violencia. Es decir, cómo estas violencias económicas se intersectan eh, con diferentes violencias de género. Estamos viendo particularmente eh, la situación de las compañeras travesti trans en los hoteles. Pero además, cómo esta es una situación que tiene eh, bordes más dramáticos cuando el mercado inmobiliario es informal, es decir, cuando hablamos de asentamientos, de villas eh, y de todas las dinámicas, digamos, de, de urbanización popular. Es decir, cómo hay una colonización financiera del suelo, de los territorios y cómo esto impacta en formas de segregación eh, específica, sobre todo eh, que afecta a mujeres, mujeres con hijos, lesbianas, travestis y trans estas deudas que esclavizaron a nuestros pueblos y estas deudas que fueron a parar a financiar qué no a dónde fue a parar esa deuda sino a financiar a estas empresas monopólicas que controlan el alimento en el mundo eh, hoy por hoy estamos eh, desde las organizaciones desde abajo saliendo adelante construyendo alternativas que van totalmente por fuera de esos sistemas económicos y de esas deudas también que nos quisieron hacer eh, creer que teníamos que hacernos cargo entre todos y todas. Somos las mujeres las que estamos ahí al pie del cañón sosteniendo eh, la solidaridad y el cuidado en esta crisis económica produciendo alimentos también y también dando de comer, ¿no? Se reproducen las ollas populares, los comedores en todos lados, dando de comer al pueblo y somos nosotras las que estamos llenando esa olla de comida, de esperanza y de alternativas, ¿no? Otros desarrollos de la vida que se piensen no en función de la mercantilización de la tierra, del alimento y de nuestras vidas, sino con el eje en el cuidado. What? <laughs>